hola cómo te va aunque hay muchas técnicas para aclarar imágenes en esta lección te enseñaré un efecto poderoso bienvenidos abrimos el documento al cual nosotros lo vamos a aclarar me voy a dirigir al panel de canales y en el panel de canales voy a seleccionar canal por canal hasta fijarme cuál es el canal más oscuro en esta imagen me ha resultado el canal azul ¿Qué es lo que voy a hacer aquí voy a presionar la tecla de control o de comando clic comando clic control clic para seleccionar la imagen voy a hacer un pequeño zoom aquí si te fijas muy bien, están seleccionadas las zonas iluminadas. Mi objetivo es que estén seleccionadas las zonas oscuras. Me voy al menú Selección y voy a poner Invertir. Una vez que ya está hecho este paso, ahora me voy a Edición y voy a poner Copiar. Voy a dar clic en RGB, voy a dar clic en Capas y ahora voy a pegar este contenido. Una vez que está pegado el contenido, voy a darme cuenta que efectivamente está el contenido del canal azul sobre la imagen. Voy a ocultar el fondo para ver exactamente lo que he copiado. Y ahora, en la capa 1, vas a trabajar con un modo de fusión que se llama trama, que es muy bueno realmente para aclarar esas zonas. En opacidad le reduciremos más o menos a un 40%, que está muy bien. Ahora, esta parte de la opacidad depende mucho cómo la quieras trabajar: 20, 30, 40. Y para rematar, voy a crear una capa de ajuste que se llama tono y saturación. Y en la saturación te recomiendo valores entre 10 y 15 puntos. Esto significa que voy a ganar el color donde esta se ha perdido. Ahora voy a comparar el antes y el después. Esta perla escondida es simplemente brutal en Photoshop. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.